Bueno, este es un tema que eh, es especial eh, porque, bueno, es muy bonito escuchar esto que se llama semana Santa, ¿verdad? Es una semana como muy elevada, especial, eh, pero también cuando hay algo así como muy espiritual es lindo como profundizarlo, ¿verdad? Y profundizar qué significa tomar poder de Dios para superar las barreras, ¿verdad?, y me gustaría iniciar haciéndoles una pregunta para, para que se conecten consigo mismos. Y primero es preguntarles eh, cuándo ustedes sienten, o sea, qué, ¿qué les garantiza que hay conexión? ¿Cómo se, Cuando ustedes se conectan con alguien, ¿verdad? Cualquier persona, por ejemplo. ¿Qué les indica que hay conexión, que están conectados o conectadas con alguien? ¿Qué les indica? Entonces, hay algunas emociones como paz, tranquilidad, ¿qué más? María. Hay armonía de repente entonces hay un disfrute que no solamente es la otra persona, sino como el momento, como que estoy en, en el presente. ¿Verdad? Y quisiera entonces, siguiendo con esta reflexión, que recuerden algún momento donde han, se, se han sentido conectadas o conectados con Dios. O sea, que hay una sensación de conexión. Quisiera que ustedes recuerden un momento así. ¿Y qué, qué fue lo que pasó en ese momento que ustedes tuvieron una sensación muy agradable de conexión? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron y, y qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué era el contexto? ¿Qué hizo que ustedes se sintieran tan conectadas o tan conectados para los que están en en Facebook para aquí nos están compartiendo una experiencia en resumen es que tú así en una en un momento como inesperado pero que requería un gran abrazo espiritual sintió así como la presencia casi física, ¿verdad?, como un abrazo físico casi, pero fue muy espiritual por la espalda y, y, y dando esa como confort, hasta sintió los minutos, ¿verdad?, que, que tuvo la experiencia. Y le hizo pensar en algo, ¿verdad?, ¿cómo es esto?, ¿esto fue como un regalo?, ¿será que puedo seguir conectada o conectado?, ¿verdad?, porque yo siento que cada uno de nosotros cuando se pone a, a recordar, uno ha sentido momentos de conexión muy bonitos, eh, muy especiales, ¿verdad? Y, y, y esos momentos de conexión siento que, a ver, hay algunos que son regalos espirituales que de repente es como que posiblemente vienen así como una bendición, ¿verdad?, y hay otros momentos en que uno ha generado las condiciones como para que suceda una conexión muy, muy profunda, muy bonita, muy espiritual. Pero a ver, ¿qué nos pasa en el mundo actual? Vivimos así mucho tiempo, ¿no? Y yo me he estado reflexionando mucho del tema de la sensación de soledad actual. Porque me llama mucho la atención que es el momento en que, a ver, si usted ve, desde 2011 al 2023, somos mil millones de personas más en el mundo. O sea, somos en 10 años, 11 años, 12 años, somos mil millones de personas más. Y es el momento en que más y más las personas se sienten solas. Entonces, no tiene que ver necesariamente cantidad de personas con la sensación de conexión o de estar juntos o de, de, de sentirnos cercanos, ¿verdad? Es el momento de mayor soledad. Las personas se sienten totalmente solas. Ahorita en el barrio todos tienen perritos, cantándole no, han no, perrito porque la gente se comunicaba, la gente tenía un, un grado de convivencia, pero ahora quien les da la satisfacción afectiva es un animalito porque porque bueno, es mejor eso a la sensación de desconexión y de vacío que hay. Entonces yo pregunto, ¿por qué si somos tantos y por qué si está además el ser supremo, si existe Dios? ¿Qué es lo que nos impide la conexión? ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanto aislamiento? Primero, porque estamos tan desconectados con nosotros mismos. Y eso es tan fuerte, porque ayer estaba conversando con una amiga que es docente universitaria y me decía, me llama la atención que tengo estudiantes que les da crisis de ansiedad por presentarse a los compañeros. Tengo tanto miedo de, de, de ser yo quien soy, de poder decir quién soy, <ríe> o sea, de, de presentarme a los demás, pero es un pánico, o sea, ni siquiera es un miedito. O sea, es que me da un pánico. ¿Por qué? ¿Por qué me da tanto pánico? Tal vez al rechazo, tal vez a la vergüenza, tal vez al que dirán. Porque todo lo que yo proyecto afuera es lo que yo siento conmigo adentro. O sea, si yo me sintiera con confianza, seguridad, muchísimo amor propio, ¿verdad? Satisfacción de quién soy, pues yo puedo decir quién soy sin que me dé miedo, ¿verdad? Sin que entre en pánico. Pero estoy tan desconectada de mi ser que tengo miedo, además, de, de, de expresarlo, ¿verdad? ¿Qué más? El miedo es una cosa que me desconecta demasiado. Me desconecto. O sea, el miedo, y en este mundo es un mundo de miedo. Donde hay miedo, yo evito. O sea, a lo máximo. Si yo tengo miedo a la conexión con otro ser humano, olvídalo. Y la conexión con Dios. Si hay miedo a Dios, Tampoco voy a querer conectarme, ¿verdad? Y esto es fuerte. El nivel de miedo. Si nosotros tuvimos un termómetro de miedo, ¿verdad? <risa> Hace 10 años y ahora, ¿cómo estaría el termómetro? Entonces, eso es una de las cosas que nos desconecta. ¿Qué más? Entonces, eso que estás diciendo es también, vos decís, estamos tan involucrados en una vida que no incluye una dimensión espiritual muy y y no hablemos necesariamente de una vida religiosa sino como de una vivencia más espiritual del espíritu del ser verdad El, de lo metafísico tal vez tal vez la vida está estoy muy distraída y me llama mucho la atención esto porque estoy con un estoy trabajando con grupos de personas en escarzú y, y de repente me doy cuenta que todas están en otras, pero ellas mismas hasta se ponían de risa y dicen, ¿cómo me cuesta concentrarme? Vea, yo estoy aquí, pero no estoy. Y me dicen así, es que hoy, o sea, yo no sé ni dónde estoy. ¿Por qué? ¿Qué me distrae que ni siquiera puedo estar donde estoy? Tan grave que hasta me da risa o me da preocupación de que, de que ando tan dispersa. ¿Qué es el motivo de mi dispersión? Y muchas veces vamos a encontrar que como no alimento una vivencia espiritual, lo que me distrae es muchísimo el mundo físico. Me distrae, o sea, me, no solo me distrae, también como que me atrapa. ¿Verdad? O sea, me atrapa el deber, me atrapa el hacer, me atrapa en tal medida que yo no puedo estar en un momento de paciencia, silencio, relajación. O sea, eso no lo logro porque estoy atrapada. ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué más? Claro, entonces ahí estás hablando un punto interesante. Como estamos en diferentes niveles, y podríamos decir de diferentes niveles espirituales, de repente yo me a ver, y otras almas están en otro, en otro nivel, de repente me cuesta sintonizar y agarrar ¿verdad? y sentirme cerca, ¿verdad? Pero entonces, a ver. La diversidad es mucha, puede ser por niveles espirituales, puede ser por, por especialidades, que hay personas que tienen otras especialidades muy di diferentes a las mías, pueden ser opiniones políticas, pueden ser partidos de fútbol que les gusta o lo que fuera, ¿verdad? Hay muchos motivos para no conectar con otro. Es decir, que de repente lo que estás planteando es muy cierto, de repente tenemos muchos motivos para, para, de división y es mejor que estemos en grupos, así, porque, porque estamos, ¿verdad? Lo que le llaman las famosas argollas, <risa> porque estos somos nosotros, estos en ellos y entre nosotros todos nos entendemos, vos sos el bicho raro. O, ¿verdad? o al revés, ¿verdad? Nosotros estamos aquí todos medio, medios parecidos y los otros son el bicho raro. Entonces, claro, eso también nos ha desconectado. De repente tenemos muchos motivos para diferenciarnos y nos cuesta encontrar los puntos de encuentro donde de verdad hay una sensación agradable de cercanía, de armonía, como de que compartimos algo. Cuesta encontrar esos puntos de encuentro. ¿Qué más? ¿Algo más? Uh -huh. Claro. Entonces, a ver. Sigo con las reflexiones con todos nosotros porque si es así y si, y si el ser supremo, Dios, es una fuente de luz, es un ser vivo, solo que es un ser espiritual, entonces, es un alma, pero es un ser vivo, <ríe> es un ser consciente, solo que luz. Si siempre está accesible, si siempre está presente, ¿por qué no siempre lo siento? ¿Por qué no siempre estoy conectado conectado? Porque, a ver, es, es como que está la energía, pero ¿por qué no siempre percibo la energía? incluso hay momentos en que uno lo ha sentido cercanísimo y otros momentos dice, pero ¿qué me pasa? ¿Será que Dios existe? ¿Por qué no lo siento? ¿Verdad? Es como que, entonces nos, nos comenta aquí otra compañera que el miedo es una vibración tan baja, tan baja que no es posible a uno elevarse o conectarse con lo divino, con lo supremo, con los demás. Es una energía sumamente baja, ¿verdad? Que nos mantiene ahí. Interesante, entonces estamos hablando de que si bien la energía está, si Dios está, todos estamos, el problema son los niveles de frecuencia, lo, vamos a, lo estamos poniendo ahorita así, ¿con qué nos conectamos? Entonces, esto yo les voy a compartir que en mi experiencia lo, lo, lo he visto como que son tres niveles de barreras. Uno, que es el que hemos estado conversando, son barreras emocionales. Es decir, cuando uno tiene cierto tipo de, de sentimientos, eso me desconecta. Y todos nosotros a veces pasamos crisis. Y cuando uno está en una sensación de crisis, de tristeza, de ansiedad, de enojo, de frustración... ¡Plum! Me desconecté. <risa> y paradójicamente es cuando más necesito ayuda, ¿verdad? Pero también es bueno entender por qué en esos momentos me siento sola y aislada. Porque las emociones, ciertas sensaciones me hacen sentir que, que soy un bicho raro, que Dios no me quiere, me hace sentir poco digno, me hace sentir incapaz, me hace sentir un ser malo, ¿verdad? que mete las patas, que comete errores. Entonces uno va como, como verdad, se va cada vez bloqueando. Pero lo bueno de entender esto es que es un sentimiento el que me está bloqueando. No es que hay nada nada malo en mí. No es que eh, no es que Dios no está cerca. No es que yo estoy no estoy cerca de los demás. Es una situación temporal mientras me estoy sintiendo así. Y ningún sentimiento va a durar para siempre. O sea, todo eso se va a ir. Porque en medio de la desconexión uno se siente muy mal, uno cree que va a durar siempre. O sea, ¿qué me pasó? Dios ya no existe, ya no está para. No, está mientras esté ese sentimiento. Luego también hay bloqueos o barreras que son más subconscientes. O sea, que, que no son tan fáciles de distinguir como una, un, un sentimiento, sino que vienen por creencias que yo tengo que empecé a, a instaurar en mí sin darme cuenta desde mi infancia. Y son creencias que a veces hasta pueden sonar como supersticiones, pero que yo las creo y, y que son fuertes. Entonces, a ver si cada uno de nosotros ha tenido su historia familiar en relación con Dios. Y en relación con la religión y en relación, cada uno de nosotros la ha tenido. Y hay veces que uno cree cosas que son muy fuertes y que uno se siente poco digno. Y, y por lo que fuera, ¿verdad? Porque uno aprendió que entonces se, se siente por ese motivo sucio sucia o, ¿verdad? O poco valioso. Como si por mis vivencias de vida y subconscientemente yo no fuera igual que, ¿verdad? Con la capacidad de, y no es algo que me dé cuenta. De repente se me activa y yo no siento ni para arriba ni para abajo ninguna conexión espiritual, ¿verdad? Y no es tan claro como si fuera una sensación o un sentimiento. Es sencillamente algo subconsciente que me está bloqueando y que viene de mi historia. ¿Verdad? Y que lo rico es darse cuenta que, mira, tal vez sí estoy creyendo cosas acerca de mí, de mi relación con Dios, que no son tan mías, <ríe> o sea, que son adquiridas o, o que de repente es algo del pasado que ya, ya pasó y que, y que ya lo superé y que ya, ya, o sea, ya quedó en la historia, ya lo que pasó quedó en la historia, no nada más pero que ahora tengo otra posibilidad, ¿verdad? Entonces también por ahí, a veces vienen eh, bloqueos en la relación con Dios. Y el tercer, la tercera barrera, eh, tiene que ver con, a ver, con algún desconocimiento, desconocimiento como de la dimensión más pura, sutil. A ver, ¿por qué digo desconocimiento? Porque esto también hay, hay cosas que uno sabe intuitivamente. Digamos, si yo le pregunto a ustedes, y le he preguntado a mucha gente siempre, que cuando yo digo alma, ¿qué se les viene? ¿Con qué lo asocian? ¿Verdad? Y todas las personas, aunque no hayan estudiado nada, de nada, siempre tienen ideas del alma que son muy precisas acerca del alma. Y muy parecidas, o sea, que esa sabiduría, ese conocimiento ya está en uno, ¿verdad? Y hay muchas cosas que uno ya sabe, intuitivamente. Es como que el, el ser tiene ese conocimiento porque en algún momento ha tenido mucha conexión con Dios. Pero como que ese conocimiento se me va olvidando. Y entra... Uno, un camino como de, de, de no saber, de oscuridad, de ignorancia, ¿verdad? Y ya yo no sé acerca del alma, ya no sé quién soy, no sé quién es Dios, cómo es, dónde está, ¿verdad? Y, y tengo que o sea, retomar mi estudio solamente para recordar algo que yo ya sabía. Para nosotros eso es el camino espiritual del Raja Yoga, es como recordar algo que el alma sabía o que se le olvidó, es como quitar un velo, ¿verdad? Porque, a ver, en todas las religiones, por ejemplo, se habla que existe un cielo, en el budismo se le llama el Nirvana, en India se le llama paramdam que es un espacio, que es el hogar del alma... Que es un espacio muy puro, más allá de los cambios, más allá del tiempo, de mucha suavidad, muy sutil. Y que ahí está el ser supremo, que ahí está Dios. Pero es interesante, todas las religiones lo dicen, ¿verdad? Pero de repente hay mucha mezcla. mucha vez, ¿verdad? Entonces, o sea, como que la, la sabiduría empieza a mezclarse con cosas que son muy mundanas. Entonces, en vez de solo hablar de que entonces el alma suprema está en ese espacio de luz que es muy puro, que es un ser de amor, que es un ser... Entonces, se mezcla con que entonces te va a castigar y que de repente usted tiene que pedirle porque si usted no hace tantas oraciones, él no puede sentirlo. Entonces, empezamos a inventar una burocracia... La burocracia espiritual Que si no lo haces a través de esto y esto y esto No conectar Muy fuerte porque el ego es, okay. es muy fuerte ¿Verdad? Es como, ¿verdad? Entonces, el ego es interesante que sale del, del, del olvidarme de lo que yo ya sé Y entonces empiezo a identificar cosas falsas ¿Verdad? Y el desconocimiento nos hace entonces olvidarme que yo siempre he podido conectarme con Dios de forma directa. Y que ese es un derecho que todas las almas tenemos. Siempre hemos podido hacer. Siempre. Y, y, y efectivamente es muy rico juntarnos a meditar y cuando somos muchísimos, la otra vez le estaba contando al inicio ¿verdad? Que veníamos de India y que éramos 20 mil meditando. Claro, usted se puede imaginar, uno, ahí volamos, ¿verdad? Esto es muy rico, pero no es el lugar exclusivo. ¿Verdad? No es un lugar exclusivo. O sea, todos tenemos ese derecho de conexión siempre. Pero entonces, como, como privatizar a Dios. Como que a veces lo hemos privatizado. Y entonces, de repente, eso es parte del ego... ¿Verdad? De un ego que además nosotros creemos en el ego, que en, en eso falso que alguien inventó y que yo entonces tengo que pagar para que alguien que tiene más derecho que yo tenga una conexión y de repente entonces me llegue una partecita de la energía divina, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando es un derecho... De todas las almas, ¿verdad? El ego. Y es interesante, ¿verdad? Porque entonces estamos en un momento, porque a veces se pensaba, que tengo una amiga que eh, es monja, ¿verdad? Entonces, con ella a veces conversamos temas así espirituales, como también de la institucionalización, pero como desde una perspectiva como amorosa, espiritual. Porque se ha pensado entonces que hay una crisis en las religiones, porque entonces las personas ya no pertenecen tanto o lo que fuera. Pero en realidad, tal vez es que, a ver, tal vez es que no necesitamos los liderazgos de, as, de antes, sino que somos colectivamente todos juntos y juntas los que vamos a traer una transformación, una conciencia elevada. No es solo un alma, somos todos y todas. O sea que, que el asumir que todos podemos y que va a ser algo de que todos juntos lo vamos a hacer es una idea bastante revolucionaria, ¿verdad? Pero tal vez como para ahí vamos, ¿verdad? Como que, como que somos todos y claro, hay personas que han puesto todavía han puestos de liderazgo, pero cada vez que meten la pata, porque claro, ¿verdad? No, no están en un estado perfecto, hay una desilusión colectiva. Y la gente dice, es que entonces la religión está en crisis porque el líder o la líder o lo que fuera estás cometiendo errores. Pero tal vez es que no se necesitan los mismos liderazgos, tal vez necesitamos sentirnos todas y todos así. Entonces, a ver, entonces hablando de eso, ya que estamos conversando, la idea es como reflexionar en conjunto, ¿verdad?, ¿Cómo hacer entonces ahora para ir más allá de todas esas barreras y de verdad tener una conexión que me, que me dé la, la experiencia de poder? Y justamente ayer, era domingo, tuvimos toda una clase con el tema de cómo es que uno se debilita. A ver, si yo siempre sé que tengo la posibilidad constante de conectar con Dios, siempre. ¿Qué son pequeñas cosas que puedo cambiar para tener esa sensación de cercanía? Vean ustedes hacia su propio ser. Y quisiera que ustedes vean algo que es lo más sutil, lo más poderoso y lo que más necesito trabajar, que es mi mente. Entonces lo que veíamos es que una de las cosas que nos desconecta son ciertas formas de pensar muy eh, contrarias a la confianza. <risa> Recuerdan que uno de los antídotos del miedo es confianza, es amor, es seguridad, sí. pero me gusta mucho la palabra confianza. Y cuando hay confianza, a nivel de me la mente, lo que hay que es. Cuando yo pienso en confianza, ¿qué tipo de pensamientos me vienen? A ese tipo de pensamientos le vamos a llamar pensamientos poderosos. Pensamientos claros, pensamientos positivos. Pero cuando no hay confianza, o cuando hay miedo, o cuando hay enojo, cuando hay muchos deseos, los pensamientos que vienen son de dudas. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es esto? Verdad? Muchas, muchas dudas. Es un diálogo interno que además, cuando abrís esa puerta a las dudas, que es inconsciente, es un diálogo de mí conmigo, ¿verdad? Estoy le abrí la puerta a la debilidad, le abrí la puerta a un montón de pensamientos inútiles que las tengo, los tengo, los tengo, al final estoy con pánico, no quiero ni salir de la casa, no quiero ni ver a nadie, no quiero... pero es que empecé a pensar en base a esa... Esos pensamientos débiles. Y lo interesante es que después se me hace el hábito de sentirme como me siento. Porque a veces, ¿verdad? Efectivamente tengo que ver el, los sentimientos como mensajeros, escucharles, darle el tiempo. Pero después, a ver, si yo mi mente no me estoy dando cuenta que ya tengo siempre una forma de pensar débil, que es lo contrario a la confianza, ¿Verdad? Yo no me fijo que estoy generando pensamientos gota a gota que son así. Y son pequeñitos pensamientos, semillitas, todo el rato, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, mil pensamientos débiles en un día. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nosotros lo que, lo que veíamos este domingo en, en, en práctica y que, a ver, lo he estado haciendo desde ese entonces ahora, es cómo nutro el poder mental. A ver, si ustedes tuvieran que medir la, la cantidad de pensamientos en base a confianza que ustedes tienen en un día, ¿cuántos tengo así? Que yo digo, esos pensamientos fueron tanto de confianza, con una fe, que moví montañas. ¿Y cuántos fueron con dudas? ¿Cuántos fueron débiles? No me digan <risa> Pero esos hay que nutrirlos. Entonces, ahí es donde entra lo de tomar poder de Dios. A ver. Si yo me está costando generar ese tipo de experiencia en mi mente, necesito esa conexión espiritual con Dios para volver a nutrir la confianza, la luz, la paz, el buen humor, una visión del otro mucho más elevada, como un alma, lo que fuera. Y sentir otra vez que Dios está muy accesible, conectar, conectar otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para eso, lo que a veces sirve mucho y que lo estoy haciendo últimamente es entrega. Y justamente en esta Semana Santa, una de las cosas que inspira mucho lo que hizo Cristo, es que entregó todo. Entregó todo. ¿Qué, ¿Qué tal si yo me entrego y le entrego a Dios todo? Es como que de repente suelto el ego. <ríe> ¿Verdad? Suelto los deseos. Y también me entrego un propósito mucho más puro, elevado. ¿Qué tal si logro entregar? Hago ese ejercicio. Incluso entregar las conexiones, las relaciones, entrego todo. Entrego el karma porque a veces uno también no conecta con otros no no solo porque estamos en diferentes frecuencias sino porque a veces hay karma ahí, ¿verdad? Entonces ¿qué tal si de repente entrego hasta el karma? Y en, en muchas tradiciones espirituales ese sacrificio, verdad que lo pongamos el bonito entrega <risa> porque suena más amoroso. Eh, genera una transformación de amor, un gran perdón, ¿verdad? Es como mucha fuerza espiritual. Entonces, lo, la paradoja es que para tomar tengo que dar, o sea, tengo que entregar. O sea, si yo quiero tomar ayuda, tengo que entregar el problema. Si yo quiero tomar coraje y valentía, tengo que entregarle el miedo si yo quiero lo que fuera, primero lo tengo que entregar. Entonces, yo lo que les sugiero es hacer un pequeñito ejercicio cotidiano de entregar el día a Dios todas las mañanas y cada ratito entregar lo que fuera. Ok, voy a entregar este rato a vos, voy a entregar esto que yo quiero a vos, voy a, lo que fuera. Y me gustaría cerrar con un ejercicio así. ¿Sí? <risa> breve, para que puedan hacerlo todos juntos, está bien. Yo quisiera que en este momento, ¿verdad?, estamos aquí porque todos tenemos una conexión, todos, con Dios. Todos tenemos una conexión con Dios. Pero también todos tenemos nuestras barreras. Y por eso no siempre estoy con una sensación tan llenadora, tan linda, tan luminosa, porque hay algo que tal vez es un bloqueo, tal vez es algo kármico tal vez es algo emocional, o tal vez es algo de mi historia, algo subconsciente, pero qué tal si en este momento, yo hago el ejercicio de conscientemente entregarle ese bloqueo a Dios. Entregarle cualquier preocupación o cualquier situación que estoy viviendo. Y con mucha humildad decir que se lo entregue de verdad y abrirme a aceptar con humildad la energía la ayuda la compañía de Dios Sí, porque cuando hay su compañía, todo es fácil. Lo imposible se hace posible. Lo pesado se hace liviano. Y hay esos pequeños milagros que son como magia. Y me abro a recibir. Esa conexión que es mi derecho. A sentir que Dios está muy cerca de mí. Siempre está cerca. Y siempre accesible. Y no hay nada en medio. No hay una tercera cosa. Dios es mío. Dios y yo. Om Shem.